En la cocina de un restaurante, un horondo cocinero pela patatas mientras un joven limpia la loza y un perro lame los restos en los platos. En el salón, mientras unos clientes comen, otros bailan al son de la música de un grupo de jazz. En una de las mesas, un cliente tiene problemas para cortar un muslo de pollo. En la cocina, el cocinero acaba de pelar las patatas y se dispone a barrer el suelo. En el salón, un nuevo grupo de clientes toma asiento. En la cocina, el cocinero corta con un enorme machete un muslo de ternera. En el salón, en vez de atender a los nuevos clientes, el camarero intenta seducir a una compañera de trabajo, la cual acaba por empujarlo con desprecio. El metre, enfadado, empuja al camarero, el cual acaba con la cabeza bajo el machete del cocinero. A pesar del duro golpe, el camarero parece estar bien. El cocinero se asegura de que el camarero no ha sufrido daños. Para ello, lo agarra por la cabeza, lo menea y lo agita varias veces. El metre enfadado, lo agarra por los pantalones y vuelve a llevarlo al salón.